Hola amigas y amigos del Rincón y bienvenidos a este nuevo video tutorial. Para el día de hoy les voy a explicar cómo crear un texto en círculo y un texto curvo en CorelDRAW 2020. Para ello tomamos la herramienta de texto, damos un clic donde queremos escribir lo que va a ir en el círculo y en la curva. En este caso lo voy a duplicar porque también lo voy a hacer curvo. Y simplemente para hacer un texto circular o curvo lo que hacemos es seleccionar el texto. Nos vamos al menú texto y le decimos adaptar texto a trayecto. Nos paramos sobre el trayecto o la línea. Y él nos deja hacer una previsualización de cómo va a quedar el texto. Lo posicionamos donde queremos. Damos un clic y ya quedó el texto circular. Para el texto curvo hacemos lo mismo. Seleccionamos el texto, menú texto, adaptar texto a trayecto. y simplemente arrastramos para donde queremos previsualizar para, para que nuestro texto quede de la mejor manera damos un clic y ya está ahora si yo quiero ya dejar de que sea editable el texto en cuanto a su curva o a su, o a su círculo ya que si yo lo muevo con la herramienta de selección va a ocurrir esto, lo mismo en este caso de la curva para que no nos dañe lo que hemos hecho simplemente seleccionamos trazo y texto y nos vamos al menú objeto y le decimos separar texto o control K menú objeto, separar texto y ahí ya tenemos el texto. Ya quedó así de manera definitiva. Si ustedes, por ejemplo, le cambian el tipo de fuente después de haber hecho esto. Lo pueden hacer sin ningún problema. O le pueden cambiar el tamaño de la fuente. Ahora, la otra manera de hacer texto curvo o circular es tomando la herramienta de texto y escribiendo directamente sobre el borde de la curva o el círculo. Y hacemos el mismo proceso con la herramienta de selección. Lo, lo movemos hasta donde queramos. También se le puede colocar cualquier color de texto, cualquier color de relleno. También antes de separarlo le podemos, le podemos cambiar el, el tipo de fuente. Ya recuerden que la fuente depende de las que tengamos instaladas en nuestro ordenador. Y ahí lo tenemos. Y no olviden menú objeto separar texto. Seleccionando el texto y, y la curva y, y el círculo. Y ya nos queda listo. Si ustedes quieren finalmente devolver el texto a su lineatura normal. Es decir que no, no esté ni, text, ni curvo ni circular. Simplemente le decimos menú texto. Y le decimos enderezar texto. De esta manera... Podemos volverlo a hacer sin ningún problema como lo expliqué desde un principio menú texto con el texto seleccionado y le decimos adaptar texto trayecto.